amigos, ¿cómo están? Me... <risa> bueno. ¿Cómo andan amigos? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí, estamos aquí en otro videilio. Estamos con una replay aquí del Wansu 111 Qilin, Kilin, como quieran decirle, no sé cómo le dicen. Y eh, vamos a. Es una partida de tier 10, tier 9 y tier 8, así que bueno. Eh, mejor que hagamos algo porque sí. Bueno, pongo la cámara directamente la cámara del Qilin. Quilin. O whatever Y... La verdad que me encanta El, el, el, el skin que tiene es, es muy bella Es muy bella Bueno amiguitos eh, ¿Qué podemos decir de este tanque? La verdad que está, está muy bueno Me gusta, me gusta mucho tiene, tiene una penetración con hit Que mirá lo que es 340 Es una belleza Y pega 490... Y la verdad que está, está muy lindo Me gusta, me gusta Bueno, en este mapa pff, Igual fíjense que voy a voy a pasar por una mala Al principio Cometo un error importante Y es el hecho de eh... Bueno, ahí vamos Bueno, ahí te la has comido, tío Pero fíjense en lo que me pegó 400 y me la puso en la cúpula, ¿bien? bien eso es porque yo no... Bueno, salí mal, salí... Salí mal, básicamente. No, no tendrá que haber salido así, de esa forma. 726, le me metí el T-54, modelo 1. Eh, con los Tieres 8 no es recomendable de ninguna manera salir a primera línea, enfrentar, porque tenés un 4005, te podría volado de un tiro. O sea... Bueno, ahí está. Ahí está, brother. Eh, Tiger 2. Fíjense que yo estoy probando... Justo pegó ahí, o sea no se penetró el blindaje Bien, eh, mal, mal por mi parte eh, apuntando mal Fíjense que apunto mal las primeras veces Mala suerte con hit, no se ha penetrado ese blindaje Ya tendremos que ir eh, si hubiese disparado bien Como Dios manda, unos 1500 de daño Eso después 2000 de daño Un buen jugador iría a 2000 de daño Nosotros vamos 500 eh, bueno, esa me apuré Es que sé que me están apuntando los dos Y no, no quiero Recibir ese, ese doble Esa doble bomba, digamos, ¿no? Me tomo un segundo más, apunto Disparo No tan, O sea, el Tiger 2 no es mi problema acá el, el que no quiero que me pegue es el ST-2 Realmente ahí está mi problema Y veo que el 50B eh, Ah, mirá, yo lo marco ahí Porque esta partida la jugué hace unos días Le tira explosivo el pro esto. Eh, Ahí va, perfecto. Lo que sí veo que tiene mucha precisión. O sea, donde vos apuntás, por lo general va y... La verdad que no... Los números no indicarían eso, ¿bien? Pero en el campo de batalla, fíjate que... Está bien, puede ser que el RNG de mi parte y toda la bola, pero... Bien. Bueno, acá tenemos un Shotpanzer E100. Tenemos un 50B por el otro lado. Tenemos eh, el face One también. Bueno, ahí tuvo suerte. Rivales, la verdad, muy complejos. Muy complicados. El Proto está comiendo daño... Eh, yo ya acá dije, bueno, tengo que sacarme encima al Tiger Porque se nos viene el champán Está ahí a, a la nada de lanzarse eh, El S2, sí, de aquel lado veo el 50 Eso es lo que voy haciendo, trato de, de, de jugar con la cámara para ir viendo Lo que también voy viendo es que se va avanzando por aquel sector, ¿bien? Entonces dije, bueno, hay que hacer un poquito de tiempo Vamos a hacer un poquito de tiempo Llegamos 1900, así a lo tonto, lo tonto No haciendo mucho, 1909 Veo que, a ver Veo que el ST2 está ahí. ¿Bien? Acaba de matar al proveto Se me puede lanzar el japan CD100. Tengo el 50B. Tengo el... Eh, el Face one Chao, bro. Nos vimos en Disney. Adiós. Mirá todos los, El T54 también... O sea, están todos de mi lado. Todo mi flanco cayó. Bueno, queda la 4005, el Turt y los Turtles, ¿no? De aquel lado. Pero... Trato de ir a una zona secundaria, por decirlo así... Nuestro IS-7 decidió avanzar por aquel lado. No es del todo recomendable ir con el IS-7 para aquel lado. Igual avanzaron todos los pesados para allá. T-34, ves, también avanzó. Bueno, no sé por dónde fue el T-34, pero... Se avanzó por la zona de abajo. Si tenés al chat panzer esciende a aquel lado. Al T-103. Bueno, tampoco había tantos casas, ¿no? A ver cuántos casas tanques hay. La Grille, 1, 2, 3... Um, sí, sí, sí O sea, tenés que tener mucho Mucho cuidado um, Ahí decido avanzar a lo perro Y tengo que girar Porque tengo que apuntarle ahí al Face One Que ya me lo sacan, me lo sacan de las manos eh, Ese, ya para ser ya está Había una explosiva Pero no sé por qué le sacó 112 Tendría que haber sacado, no sé, una banda le tendría que haber sacado ahí. Bueno, ahí está el ST-2, nuestro querido amigo que estábamos hace un rato disputándonos. Eh, Completé una misión? No tengo idea cuál será. No, no, no, no complete nada. Bueno, 2391 y acá estamos, estamos en el horno, se podría decir así también. O sea, me viene el T-54. Tenemos mala suerte. 2.391 de damage. Y acá eh, me voy a comer la de Japan ser 963. Sí, sí, sí. Angulalo como quieras, brother. Me tiró un hitazo que no vi dónde lo puso. Pero puede haber entrado en cualquier lado. Porque sí, en el chasis directo sí. Entra todo. ¡Wow! 1.248. 3.722 de daño. Le volamos la munición al T-54 Mod 1. Pobrecito ahí quedó sin, sin la torreta. Eh, bueno, nos queda la grille, nos queda eh, el ST2, el 50B. La grile va a pasar por arriba. Y esta partida tenemos mala suerte, fíjense lo que va a pasar ahora. Llevamos casi unos 4000, a lo tanto ahí haciendo un poquito una partida. Es una buena partida, pero pero mmm, tendrá que tendrá que haber. Recibió menos daño. O sea, si no hubiese comido ese disparo del Japan Cerecian. El cantar sería otro. Y si hubiese pegado los tiros anteriores que tendría que haber pegado. Tendríamos que estar arriba de los 4K de daño. Largos. De los 4K barra 5. Bueno, ahí está el ST2 Esta va a ser una parte muy compleja Porque vamos a estar ahí La voy a avanzar un poco Porque trato de salir Y es que me me detectan de por allá al fondo No sé dónde Porque no lo puedo ver 603, 500, le metemos 4.224 Y Bueno Yo sé que el 50B anda por esta zona ¿Ves? Entonces, ¿qué hago? Tipo, digo, bueno Voy a ver, quiero sorprenderlo y que no me sorprenda Justamente él a mí 4.200 más 400 Son unos 4.800 de combinado, más o menos uh... Y fíjate lo que pasa acá me aparece el 50B de atrás. Quiero esconderme y chau, soy pollo. El chabón tuvo buena suerte yo tuve mala suerte, la verdad esa. Podría haber aparecido en cualquier lado, justo aparece ahí, justo, me. justo todo. Pero bueno, nada, ya está, es así. Ahí eh... estamos con la cámara de la Foch. Esta partida, bueno, no, no les voy a adelantar nada, pero ya... Ya mucho, acá sí, el s e 75 Ahí la Foch va a buscarlo directamente Al, al ST2 Que es lo que tenía que hacer, digamos ya Está a un tirito nada más Y se la mete encima, le erra el primero Ahí aparece el 50B La grilla que está campeando, obviamente, allá atrás que es, obviamente, lo que debe hacer, ¿no? Está perfecto Y queda el 75 más eh, La Arctic Que ya está, o sea Ya está Bueno, chicos, hasta acá la replay de, de, de, de, de hoy eh, Así que, bueno Espero que Hayan visto un par de cosillas Del Kulin, del killing o como quieran decirle Y eh, nada, les recuerdo también Que estamos abajo, les voy a estar dejando El link del de sorteo Del el TC5 Con el skin eh, así que, bueno, nada, la idea es que participen Que se sumen, así que Si se lo pueden ganar, buenísimo Si ya tenés el tanque, obviamente Te, te, te haríamos entrega de la skin Que está muy bonita, que está muy muy buena Y, eh, nada, así la podés mostrar A todos tus enemigos y amigos también Por supuesto, ¿por qué no? Así que, bueno, amiguitos, gracias por todo, cuídense Y nos veremos en la próxima Recuerden, ah, otra cosa Que el, el sorteo es el día sábado 20, Bien, o sea, este sábado que viene ahora eh, Con todos los comentarios que dejen En el canal de los eh, amigos de Ideas Eternas No se olviden porque es importante Suscríbanse al canal de los amigos de Ideas Eternas Cultura Travelers que estaban patrocinando Estos videillos, así que bueno nada Como siempre agradecerles y agradecerles a todos ustedes Por supuesto, besos, cuídense y nos veremos En la próxima, chau chau